Gracias a todos y agradecer a todos los presentes el, el que participe en este seminario, que yo creo que, que está siendo muy interesante. Ahora vamos a, a empezar un nuevo panel, que sí, como habían ha dicho JJ, Implementación de Políticas Sociales en el Ámbito Autonómico, para lo cual contamos con dos eh, directores generales de diferentes eh, autonomías que yo creo que van a poder eh, mostrarnos eh, muy bien el tema de la implementación de políticas en autonomía, porque ellos son los encargados de, de implementarla. Para esta mesa contamos con eh, Paula María Álvarez, que es la directora general de Gestión de Derechos Sociales del Gobierno del Principado de Asturias, que tiene eh, bueno, es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y tiene una amplia trayectoria en el tema de Derechos Sociales. Eh pues desde unos inicios de, como jefa de servicio de, pues de prestaciones económicas, de atención a la dependencia y luego eh, en los últimos años, desde el 2014, como directora general, eh, pues eh, con diferentes nombres en diferentes eh, áreas de los servicios sociales, como ha sido eh, la Dirección General de Atención a la Dependencia, de la Dirección General de Prestaciones y Recursos, y en la actualidad desde el 2019 como directora general de Gestión de, de Derechos Sociales. Y luego también eh, contaremos con el director general de Servicios Sociales del Gobierno de Rioja, lleva poco tiempo de decir, <ríe> pero sí que tiene ese trabajador social, eh, tiene articulación de trabajador social y también eh, ciencias empresariales, y en los últimos años de de su vida ha estado eh, en, en primera línea de, de acción como trabajador social de un ayuntamiento tan importante aquí en La Rioja como es el de Alfaro. Entonces, eh, bienvenidos a los dos y paso la palabra primero a, a Paula Álvarez, eh, directora general de gestión de servicios sociales del Gobierno del Principado de Asturias. Perdón. Hola. Buenos días eh, a todos y a todas. Bueno, pues es un, un placer poder estar ¿no? eh, otra vez ¿no? en estos encuentros que se organizan desde APN y en el que, bueno, pues podemos eh, poner en común ¿no? todas, las, todas las políticas que se están eh, desarrollando ¿no? en esta materia, yo creo que tan, tan importante. ¿no? Bueno, como tenemos el tiempo limitado, intentaré no ponerme en modo... En modo oposición y cantar en, en 15 minutos ¿no? todo lo que, lo que tenemos que contar ¿no? sobre, sobre la intervención ¿no? eh, ligada la intervención, eh, social, ¿no? ligada a, a, lógicamente a las personas más vulnerables. En este caso, bueno, pues me voy a centrar por propia formación profesional en, en lo que tiene que ver eh, con nuestra. Bueno, quería empezar por, por nuestra, nuestro inicio ¿no? de, la, de la legislatura. Eh, hay que, por situarnos ¿no? en, el, en el Principado de Asturias, contamos desde 2005 con la Ley del Salario Social Básico, que en realidad, ¿no? y hablando de derechos, bueno, pues, eh, eh, establecía, fue un, un verdadero hito ¿no? en, en, en materia de exclusión social, porque establecía, siguiendo la estela de País Vasco ¿no? y, de, y de Navarra como pioneros en la materia, un doble derecho, ¿no? el derecho a una prestación económica, una garantía de ingresos mínimos, pero también, el derecho a medidas eh, de apoyo, es decir, a medidas de intervención eh, de apoyo a estas personas. ¿no? Hay que decir que eh, lamentablemente la gestión eh, se vino comiendo esa otra, esa otra parte fundamental ¿no? de ese otro <coughs> doble, doble derecho a lo largo de los últimos años. ¿no? Primero fue la puesta en marcha eh, del salario social, eh, Luego vino la crisis, de, la crisis económica de 2009 y la verdad es que desplazó un poco el peso de la, de la política hacia esa parte ¿no? de lo que es la, la renta, ¿no? la, la renta mínima. Y esta legislatura es verdad que eh, se iniciaba con la ilusión eh, de retomar ¿no? y potenciar la otra parte del derecho, la que es fundamental, ¿no? que es la de las medidas de incorporación eh, social. ¿no? Era el objetivo que nos habíamos eh, marcado. Eh, como sabéis, eh, eh, todas las personas, tanto los titulares como eh, los, los miembros de la unidad de convivencia que aquí en el Principado de Asturias continúan siendo 21.000, intentaré no, no comentar demasiado sobre la gestión ¿no? de lo que vino el, el impacto del ingreso mínimo vital, pero bueno, tenemos un escenario de cerca de... 42.000 personas que se benefician del salario social básico, es una de las mayores coberturas del, del país. En términos porcentuales, estaríamos hablando de un 4% de la población en Asturias, que estamos rondando el millón de, de personas, ¿no? de habitantes. Mm, decir. Eh, bueno, pues que hay dos medidas eh, importantes, ¿no? Que son eh, todas las personas, tanto el titular como los niños, tienen un programa, tienen derecho a un programa personalizado de incorporación eh, social, es decir, una serie de medidas para su incorporación en el ámbito eh, de la vida cotidiana, en el ámbito laboral, de la salud, de la educación, de la formación, ¿no? Eso es lo que marca nuestra ley y era lo que nos habíamos fijado que fuera una, una realidad, ¿no? empezar el enfoque, una vez subsanado ¿no? todos los temas de la gestión, eh, empezar con, con, con ese enfoque. ¿no? Eh, estarían ¿no? los programas personalizados de incorporación social y también, eso es a nivel individual, es decir, es tu proyecto ¿no? de incorporación social adaptado a las circunstancias y acordado entre los profesionales de los centros de servicios sociales eh, municipales y las propias personas. Y por otro lado estarían los proyectos de integración social, tanto a nivel autonómico como a nivel local, ya con un enfoque comunitario. Bien, eh, claro, ¿qué sucede? Eh, empieza y nos encontramos, primer escollo, ¿no? eh, todo el tema del, del COVID. ¿no? Eso en realidad pues bueno, pues eh, supuso, digamos, no un parón, porque sí nos ha servido para sacar a la luz y, y, y reafirmarnos más aún en la necesidad de potenciar esta serie de, de medidas de, de incorporación social, ¿no? Bien, a la par, en paralelo con, con todo esto, eh, sí que hay ese debate, ¿no? Entre si eh, las rentas mínimas han de ser rentas básicas, o muchas personas eh, entienden, ¿no? Hay una, una tendencia a, tender, eh, a, a entender que deben estar desligadas de cualquier medida de incorporación eh, social, porque sí que es cierto que está esa, esa dicotomía entre es un derecho, pero también es una obligación. Eh, es verdad que las personas que reciben el salario social tienen el derecho a recibir medidas de incorporación, acordes a sus circunstancias, pero también tienen un, un compromiso de hacer un seguimiento eh, de las mismas, es decir, de cumplir con esas medidas que, que se acuerdan. ¿no? Esa, ese debate... Eh, bueno, ha surgido también porque estábamos en plena fase de revisión del salario social y de las medidas de incorporación a través del proyecto de ley de garantía de derechos y prestaciones eh, vitales que eh, se, cuya tramitación en la Junta General se inició en octubre de 2019 y que ahora tenemos, bueno, pues ya estamos muy, muy, muy muy próximos a la aprobación, que entendemos, creemos que va a ser a finales de este, de este mes. ¿no? A lo largo de la tramitación ¿no? y en lo que es el trámite de enmiendas ha surgido este debate y finalmente, bueno, pues se opta por apostar por las medidas de incorporación social ligadas a la parte de lo que es la renta, al, al aspecto de lo que es la renta mínima. ¿no? Eso nos da pie para eh, impulsar ¿no? y, y, y yo creo que estamos rematando toda la labor de los meses anteriores en una serie de proyectos de los que estamos bueno, pues muy, muy ilusionados que tienen que ver eh, por un lado con, eh, con, con involucrar ¿no? más allá a las entidades privadas, es decir, tanto a las entidades sin ánimo de lucro como a las propias empresas. Eh, entendemos que eh, las medidas de incorporación social son el reflejo de la cohesión eh, social. ¿no? En este caso, en el, en el Principado de Asturias eh, se ha demostrado sobradamente ¿no? en términos de inversión eh, social, en lo que es el, el, el, el salario social, eh, bueno, pues con inversiones, una media de 100 millones de euros eh, anuales, pero es verdad que necesitamos un revulsivo de que, ese, que esa, ese lado de la cohesión social también se materialice en estas medidas de incorporación. ¿no? Y en ese sentido, eh, un paso decisivo fue eh, porque a la consejería nos toca ser un poco motor. Y un poco, bueno, si me permitís por decirlo, un poco mosca cojonera de otros sistemas, ¿no? Voy a decirlo así, para que, porque es verdad que lo somos, ¿no? Eh, empezamos hace un par de años con el servicio público de empleo. Necesitábamos, porque otra de las cuestiones claves es que nuestra legislación ya marca la preferencia en la atención por todos los sistemas de las personas eh, beneficiarias del salario social y aquellas que están en, en situación de exclusión social. ¿eh? Y nuestro papel es que eso sea una realidad. ¿no? En materia de incorporación eh, laboral, un paso decisivo fue la firma de un convenio con nuestro servicio público de empleo, por el cual tenemos ya identificadas ¿no? a, a todas las personas eh, de atención preferente por parte de, de sus servicios, y bueno, pues hay que decir que todas aquellas que son derivadas al, al mismo tenemos un seguimiento ¿no? de, de todas las medidas de formativas y demás. Y eso, bueno, pues está funcionando, pero es verdad que el año pasado suscribimos un convenio 2.0, ¿no? O sea, queremos ir más allá. ¿Cómo? Bueno, pues involucrando, como, como comentaba, también a, a empresas eh, privadas y entidades sin ánimo de lucro, es decir, a toda la sociedad, ¿no? Eh, Dependiente de ese, de ese convenio, pues este mismo mes yo creo que para el siguiente ya hemos llegado a acuerdos, bueno, pues por ejemplo con la empresa pública Traxa para que en todos los encargos que se realicen por parte de la Administración del Principado se priorice la selección de, de si tienen que contratar personal, se tenga en cuenta eh, y se priorice ¿no? como mérito el ser perceptor o beneficiario del, del salario social. Lo mismo nos sucede ¿no? con, con, otro, con otro ámbito en el que entendemos, y estoy centrándome en las de incorporación laboral, ¿no? porque sí que es verdad que a lo largo de estos años eh, también bueno, pues es evidente que, que si las medidas tienen que ser acordes a las circunstancias de cada persona, uh, hay personas que necesitan un plus ¿no? de, de, de medidas, de apoyos, eh, básicos, es decir, en su incorporación social y otras que simplemente lo que necesita es un acceso a un empleo de calidad. ¿no? Entonces, en ese sentido, también eh, estamos a punto de llegar a un, a un acuerdo para suscribir un convenio en el mismo sentido, con un compromiso de contratación, con la Fundación Laboral de la Construcción y la Patronal de la, de la Construcción. ¿no? Es decir, queremos eh, que eh, la, las personas tengan y lo tengan de una manera muy sencilla, un acceso y una, y una, una, una salida a su incorporación eh, laboral. ¿no? Y eh, a cuenta de, nos quedaría una tercera, un tercer proyecto que sería en el ámbito de los cuidados, ¿no? en, dentro de los programas, eh, está, dentro del programa ¿no? de este, de este encuentro eh, se mencionaba ¿no? eh, los aspectos sociales es decir el, el, el, el, eh, de las políticas sociales ¿no? algo que estamos, eh, que es, que estamos advirtiendo es que eh, las políticas sociales son una oportunidad también de, en el mercado, es decir, es un, la silver economy, ¿no? Nosotros eh, tenemos, estamos en una comunidad autónoma, una región de una población muy envejecida que cada vez va a requerir eh, más cuidados y bueno, pues pretendemos hacer la cuadratura del círculo ¿no? y firmar pues también un compromiso ¿no? por parte de todo el sector de los, de los cuidados eh, para que también se involucren las medidas de, de incorporación eh, laboral en general. ¿no? Al, en paralelo a todo esto, eh, también estamos desarrollando un proyecto en el que estamos bueno, pues muy, muy ilusionados de lo que estamos advirtiendo que puede ser una nueva causa eh, y que lo está haciendo. ¿no? De hecho, lo está haciendo. Tanto el estado de alarma como la entrada en vigor del ingreso mínimo vital lo ha sacado eh, a flote, lo, lo ha puesto de manifiesto, que es... La brecha digital, ¿no? La brecha digital y de cómo influye en el acceso a los derechos. Es decir, hay, eh, se está dirigiendo ¿no? en la relación con la administración a las personas a que se relacione con ella vía, tele, eh, vía tramitación electrónica, no sede, en, en, en, en, en, en sede electrónica y eh, se está obviando que hay muchas personas, la mayoría de ellas, que no tienen capacitación para hacerlo y eso no puede suponer bajo ningún concepto en eh, la pérdida de derechos, es decir, eh, el, el no poder acceder a, una, a las prestaciones básicas, incluso al, a los derechos. ¿no? Y en ese sentido, en un proyecto eh, piloto que nació de una manera muy, muy, muy humilde, queremos extenderlo al resto del territorio y, y bueno, pues se trata eh, nada más y nada menos que capacitar ¿no? a las personas, primero para que conozcan sus derechos, eh, que le pierdan el miedo a relacionarse con la administración que nos sirva, que haya un feedback que nos sirva para, para hacer mucho más amigable ¿no? un lenguaje más accesible eh, y que la sede tra eh, de tramitación electrónica sea mucho más eh, accesible ¿no? para las personas en situación de vulnerabilidad. Y, y bueno, lo dicho, estamos, estamos ahí, estamos compaginándolo ¿no? con lo que es la gestión del, del ingreso mínimo vital y el trasvase, ¿no? Pero decir que, bueno, pues que estamos bastante ilusionados con todos estos proyectos que he intentado resumir de una manera muy rápida. Y, y bueno, ese es un poco uh, el, el panorama, ¿no? el estado de situación que tenemos eh, en la actualidad en el, en el Principado de Asturias al respecto. ¿no? Quedo a disposición... Casi es mejor, ¿no? Entiendo que el, que el, que el debate de cualquier cuestión que, que nos quieran formular. Me puse en modo oposición al final, ¿eh? <risa> Jaime, perdona, el micrófono. ¿Te oye. Sí. Hola. Bueno, pues eh, damos paso a Pablo González. que no. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Eh, bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a este seminario. Como decía Jaime, bueno, pues me he incorporado a la Dirección General este mismo lunes, ¿no? Eh, con lo cual os podéis imaginar cómo ando esta semana de tratando de aterrizar todos los temas que son cientos, ¿no? por no decir miles. Y, y bueno, está siendo una semana muy, muy, muy apretada. Pero bueno, la verdad que no quería dejar de participar, ¿no? Eh, ¿Me escucháis bien, verdad? Yo al menos sí, perfectamente. Vale, de acuerdo. No quería dejar de participar porque me parece muy importante ¿no? la, la red europea contra la pobreza. ¿no? Eh, y, y bueno, pues considerando también que efectivamente como me presentaba Jaime, pues eh, hasta el viernes de la semana pasada trabajé como trabajador social de base de Servicios Sociales Comunitarios en La Rioja, pues entiendo que me encuentro entre compañeros y compañeras y que por lo tanto puedo estar eh, relativamente relajado y disculparme si ya lo digo de Si ¿no? sin algunos temas, pues, todavía emerge mi incorporación. Bueno, pues, es un, un motivo de que, de que no tenga quizá tantos datos actualizados, etcétera. ¿vale? Y dicho, dicho esto, pues nada, un poquito contaros eh, en la presentación del último informe fue FOESA, en la que seguramente muchos de los que estábamos aquí estuvimos, ¿no? eh, pues, daban un dato por un lado positivo y por otro creo que muy negativo. ¿no? El, el dato, como dato positivo señalaban a La Rioja como la comunidad autónoma en España que tiene un eh, menor nivel de población, un menor porcentaje, creo que era en torno al 11% de personas en exclusión social. Eh, el dato negativo... De todas maneras, un 11% sigue siendo muchos miles de personas para una comunidad autónoma como la, como la nuestra. ¿no? O sea, que por bajo que sea, no puede ser nunca un dato positivo y eso siempre tenemos que tener en mente ¿no? ante posibles argumentos de que, de que aquí se vive bien, etcétera. ¿no? Eh, son muchos miles de personas en exclusión, el ¿no? de exclusión social y, lógicamente, tenemos que trabajar con de con niñas siguientes ¿no? Además de eso, eh, el dato negativo de esta que, que nos señalaba fue esa, ya que este porcentaje de personas en exclusión social lo están más están más excluidas que en ninguna otra comunidad de España, es decir, están más lejos del de nivel de inclusión social, son digamos, eh, muy, muy difíciles o tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que alcance la, la línea de inclusión social, ¿no? lo cual, lógicamente, pues eh, es un dato tremendamente preocupante, ¿no? porque en eh, la línea que comentaba, que comentaba Paula, a la que te das las gracias desde aquí, Paula, que ha sido muy interesante lo que has comentado, eh, pues en la línea de lo que comentaba Paula, se establece ese debate ¿no? entre qué debemos hacer si esas eh, rentas mínimas de inclusión o eh, ese ingreso mínimo vital, la hora o las rentas, de cada, las rentas mínimas de cada comunidad autónoma, debería ir en la línea de solo garantizar los ingresos o exigir una serie de cumplimientos, y, de, y de, etc. ¿no? Es un debate que está siempre ahí, incluso entre de la profesión, como todos sabéis. Ayer estaba reunido con Jaime y con, y con dos compañeros más de la APN aquí en La Rioja y, y comentábamos... Eh, también las reuniones de por la mañana con los servicios de planificación, del plan estratégico que ahora os comentaré, pues comentábamos cómo incluso entre la profesión es un debate, ¿no? ¿no? No todo el mundo está de acuerdo entre los trabajadores y las trabajadoras sociales en que las rentas mínimas garantizadas lo deban ser sin ningún tipo de contraprestación. Desde la consejería pensamos que, que es importante que las personas cuenten, sin duda alguna, con un ingreso mínimo que les permita eh, tener un proyecto de futuro medianamente estable, ¿no? que no tengan eh, en todo momento esa espada de Damocles de que lo pueden perder en cualquier momento. ¿no? Pero bueno, antes de hablar de eso quería hacer un pequeño resumen de cuál ha sido el, el, el itinerario en La Rioja eh, desde los últimos, de hace 10, un poco más de 10 años, desde la aprobación de la ley 7-2009 el Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ¿no? una ley que partió con bastantes buenas intenciones, un eh, poco cayendo desde la ley de la dependencia, eh, garantizando derechos subjetivos, hablaba de un plan estratégico, una evaluación cuatrinal, etcétera, pero que luego quedó un poco en agua de borrajas. ¿no? Eh, durante bastantes años, los compañeros de las entidades lo saben bien, eh, tanto los trabajadores sociales de base como las entidades, como la propia consejería, eh, sufrían eh, por una protección intermitente de las personas que se hallaban en exclusión social. ¿no? Teníamos, teníamos dos prestaciones, que eran el ingreso mínimo de inserción o la renta activa de inserción, eh, que tratábamos de conjugar ahí, los profesionales andábamos haciendo encaje de bolillos porque quedaban periodos de mínimo un año en, que, en los que los usuarios no tenían ingresos. Os digo que me interrumpáis en cualquier momento, ¿eh? porque estoy aquí hablando y, y en algún momento está, estaría bien recibir un poco de feedback, porque tampoco os veo las caras, entonces no sé, no sé si, si me estáis escuchando bien o si os si está entendiendo. Bueno, estas prestaciones obviamente eran claramente insuficientes, entonces. Eh, Luego ya en el año 2007 se aprobó la renta de ciudadanía, fue una, una, una ley en la cual eh, se trató le eh, que fuera una ley de consenso, pero que sin duda quedaba, quedaba bastante lejos de lo que hubiera podido ser, no por eh, bueno, determinadas eh, exigencias y determinadas contraprestaciones, efectivamente, y también determinados requisitos que no cubrían eh, lo que hubiéramos considerado desde el sector eh, que, que se debería haber cubierto. ¿no? Pero bueno, se, se sacó una, una ley que, desde luego, era un avance en ese momento y que, y que con respecto a esta situación anterior, y que, bueno, con unos eh, graves, graves también problemas de, de implementación, en, en, sobre todo durante el primer año y medio, eh, que generó muchos problemas también a los profesionales, Creo que poco a poco fue, fue avanzando y, y y luego, bueno, pues eh, en la presente legislatura eh, se comenzó decididamente desde esta consejería a trabajar en lo que es el plan estratégico, ¿no? algo que nos parece fundamental, porque eh, carecemos de un plan estratégico de servicios sociales en la comunidad autónoma y eso que genera pues, que se trabaje sin planificación, ¿no? lo cual es eh, lo cual es un error, eh, un error de base. ¿no? Eh, lógicamente sacar adelante un plan estratégico que sea lo más consensual y participativo posible, es complicado. Y es complicado porque requiere mucho trabajo, eh, requiere mucha, mucha participación de los diferentes agentes y en medio nos ha pillado la pandemia, ¿no? que ha venido un poco a paralizar todo. Eh, no obstante, ya hay parte del trabajo avanzado en este plan estratégico de, de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ese, ese trabajo que se ha avanzado, es ha un, habido unos primeros grupos de trabajo en los que se han, se han incluido tanto a profesionales de la administración pública como de las entidades y también de la universidad, que es conjuntamente con quien se está liderando este proyecto de sacar de sacar un plan estratégico en la Rioja. ¿no? Seguramente algunos de vosotros es incluso posible que hayáis participado en estos grupos. Eh, luego, ahora mismo se acaba de firmar, eh, o sea, para la firma estos días, el convenio con la Universidad de La Rioja para continuar adelante durante el próximo año y medio, en, en este proceso participativo de confeccionar entre todos un plan estratégico que realmente sirva y que no sea un documento, como pasa en algunas ocasiones, ¿no? que se queda en un cajón y que nunca más se vuelva a saber de él, que sirva un documento en el cual estemos todos involucrados y, y podamos eh, diseñar cuál va a ser el futuro de los servicios sociales en La Rioja y especialmente dirigido a uno de los ámbitos más importantes a la, a la inclusión social de las personas que se encuentran en pobreza o en riesgo de, en riesgo de pobreza. ¿no? Eh, bueno, el análisis del ingreso mínimo vital no ha estado en la ponencia anterior, pero estoy seguro que es parecido. Eh, ahora mismo estamos en un periodo ahí de, de interino, ¿no? en el cual todavía no sabemos a día de hoy cuál va a ser eh, definitivamente eh, el esquema de protección que va a ofrecer el ingreso mínimo vital. La renta de ciudadanía que La Rioja está actuando como red, digamos, secundaria de protección de las personas eh, que no se encuentran dentro de los parámetros de ingreso mínimo vital y creemos que en este momento está, está ejerciendo una labor de protección muy importante, eh, fundamental. Eh, no obstante, esa renta de ciudadanía efectivamente exige un plan individualizado de inserción que puede tener dos itinerarios, un itinerario laboral, en cuyo caso son personas que que están ya eh, atendidas por servicio de de empleo. Y luego está el itinerario social, que sería el que se trabaja desde, la, desde los trabajadores sociales de base. ¿no? Bueno, eh, este, Estos itinerarios eh, adolecen, como todos sabemos, de falta de recursos eh, tanto formativos como de adquisición de habilidades la, laborales, como bueno, de, de, de recursos que realmente sirvan para que estas personas eh, no tengan la sensación de que están cumpliendo obligaciones por cumplir, sino que realmente hay un proyecto consensuado y liderado por ellas mismas que, que les permita una incorporación, una inclusión plena en, en la sociedad. ¿no? Y, y, bueno, en esa línea estamos trabajando también. Eh, eh, durante el periodo más duro del COVID, eh, la consejería ha, ha, Creo que podréis atestiguarlo, los que lo hayáis recibido en primera persona. Has, ha hecho un esfuerzo impresionante a nivel presupuestario para que nadie quedara desatendido a niveles, como pueden ser, desde la asistencia, no solo temas económicos, de ¿no? la asistencia, eh, cobertura sanitaria, etcétera. Y, y ahora mismo estamos en el bueno, ya parece que estamos saliendo de esto, vamos a ver cómo re, reordenamos la renta de ciudadanía tan pronto como sepamos el ingreso mínimo vital en que queda. Vamos a ver cómo aprovechamos al máximo los fondos europeos. Esta misma mañana nos reuníamos porque hemos recibido ya eh, los borradores de los convenios, tanto, tanto del, del nivel de acordado, del nivel de dependencia como del plan de resiliencia, ¿no? Y la verdad que, que es una oportunidad porque, porque va a haber eh, oportunidades de, de generar eh, nuevos proyectos de inversión que, que vayan en beneficio de la inclusión. Y bueno, queda muchísimo por hacer, os podría contar muchísimas más cosas, pero realmente eh, estamos en, en La Rioja en un momento en el cual queremos aprovechar esta oportunidad para definitivamente eh, configurar un sistema de servicios sociales que, sea, eh, que cumpla su cometido como cuarto pilar efectivo y consolidado del estado del bienestar. ¿no? Por eso estamos en un, un proceso de reflexión muy profunda y bueno vamos a ver qué sale de ahí. Queda a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queréis hacer, si es que os, os la sé contestar. ¿eh? Muchas gracias, Pablo. Eh, tenemos en el chat una pregunta de Pepita Jiménez, que si quiere la hace ella o la leo yo desde aquí. Bueno, pues como no da señal de vida, la haré yo. <risa> eh, eh, pregunta en qué medida es dirigida, perdón, dirigida a Paula pregunta en qué medida todas estas políticas activas de empleo tienen en cuenta las grandes distancias que hay entre consejos, las deficientes vías de comunicación en el medio rural eh, y por qué, si las excluidas no tienen recursos, ¿cómo lo tendrán para desplazarse? Bueno, claro, evidentemente se, tiene, se tendrá en cuenta. Eh, para las... Una de las... Pues mira, precisamente en uno de los primeros encuentros que hubo con motivo de la, de la suscripción del convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo, eh, hubo, digamos... Mmm, Jornadas de encuentro ¿no? entre profesionales de las oficinas de empleo y eh, de los centros de servicios sociales municipales, es decir, trabajadoras sociales, educadores, bien, ¿por qué? Porque lo primero era eh, que se conocieran, ¿no? que se perdieran, eh, porque existen también, ¿no? Eh, bueno, pues existen prejuicios, es, es decir, bueno, y ahí surgió precisamente este, esta cuestión, ¿no? Estábamos buscando. Eh, cómo tenía que ser um, ese protocolo de coordinación de base entre, eh, para el seguimiento ¿no? de las medidas de incorporación social o laboral, o ambas, eh, de quién, a quién le correspondía hacer el seguimiento ¿no? y determinar si una persona estaba, eh, digamos, eh, eh, estaba alineada ¿no? con su programa personalizado de incorporación eh, social. Y una de las cuestiones que surgieron fue precisamente esa, es decir, eh, no se está pensando eh, en ningún momento en que, en que si una persona eh, es llamada para realizar un curso de formación eh, o, o para una oferta de empleo, ojalá no que lleguemos a eso, eso es a lo que aspiramos, ¿no? Eh, que no pueda llegar a hacerlo por motivos de, de desplazamiento. Uno de los ejemplos que nos ponían es que, es que el SEPEPA me envía a un curso de formación que es en Oviedo y yo vivo en Avilés y es que el, por el horario no puedo, o sea, no, no hay ni horario de, de bus para ello. Precisamente este ejemplo tal cual. Sí, en ese caso es que no está adaptado a sus circunstancias. Creo que es una de las cuestiones clave. ¿no? Las medidas de incorporación tienen que ser acordadas y adaptadas a las circunstancias. También no hay que olvidar que dentro del concepto de ayudas de, de emergencia, bueno, es algo que ha venido surgiendo ¿no? a lo largo de estos años y que la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales va a consolidar en nuestro ordenamiento jurídico y en el proceder normal, son las ayudas de apoyo a la intervención. Es decir, las personas eh, que están siguiendo programas de incorporación social tienen derecho a ayudas precisamente para eso, es decir, para si tienen problemas para el transporte o, para, o necesitan algún, eh, realizar algún tipo de gasto para seguir su programa personalizado, tienen derecho a este tipo de ayudas que pueden ser incluso de pago, de pago periódico. ¿no? Por lo tanto, lo que nos toca a la administración es eh, procurar eh, remover todos los obstáculos para que una persona pueda ejercer su derecho a, a las medidas que le, que le proponga y que le ponga encima de la mesa eh, la administración para su incorporación. O sea, eso eh, ahora mismo estaría estaría, eh, es decir, estaría ya en funcionamiento. Ese caso eh, no, se dará, no, se, no se tendría por qué dar nunca. Eh, ¿Hay alguna pregunta más? Aquí piden la palabra Silvia eh, en primer lugar y luego Jesús. Silvia. Hola, eh, hola buenos días. Mi pregunta es para Pablo. Eh, un poco comentando, eh, esta mañana ya han estado hablando sobre las familias monoparentales y sí que me gustaría que aprovechase que aunque ayer estuvimos con el Reunidos por este tema, que un poco nos informara del objetivo y de cómo va el borrador de las familias monoparentales que está gestionando eh, el, la, su consejería. Gracias. Hola otra vez. Eh, bueno, eh, como sabéis, las familias monoparentales eh, o monoparentales que ayer comentábamos después de la reunión con vosotros, ¿Cuál sería el, el, término, el término correcto? ¿no? Eh, sabemos que es monoparental, es a un nivel eh, completamente estricto, eh, a nivel lingüístico, digamos, o según la Real Academia de la Lengua. Pero ya sabéis que el, el 80% son, son lideradas por, por mujeres. ¿no? Y también es importante darle… Pero bueno, ese es, que es un tema eh, que no sabemos cómo quedará finalmente. Ya, el tema de las familias monoparentales nos parece un colectivo importante a proteger. ¿no? Eh, el borrador de, de la ley ahora mismo se ha pasado a diferentes entidades y, y personas informantes clave que, que pensamos que, podren, que podrían darnos su opinión sobre el mismo. Si alguno de vosotros eh, os interesase también eh, participar en ese proceso de reflexión, estamos abiertos ¿eh? y no tenéis que eh, mandar un email a la dirección general. y y podríamos comentarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues el objetivo nosotros que proteger a un colectivo que está en este momento sin protección, ¿no? Las nuevas realidades de familia son un hecho, están aquí para quedarse. Eh, tenemos dos colectivos especialmente necesitados, un colectivo especialmente necesitado de protección, que, que creemos, ¿no? Que es aquel colectivo formado normalmente por mujeres, pero también por por hombres eh, que, después de un divorcio, eh, se quedan al cargo de sus eh, de los menores y no están recibiendo, por el motivo que sea, eh, una prestación o una, una pensión compensatoria por parte del otro cónyuge. ¿no? esta situación, muchas veces, en este momento, es necesario que denuncien al otro progenitor, empezar un procedimiento judicial, etcétera, para que puedan no contarse sus ingresos en muchos, en muchos, en muchos ámbitos. ¿no? Y, y, bueno, creemos que, que es necesario proteger a este colectivo, porque realmente eh, estas familias... Bueno, la realidad es que no está, es una persona sola la que está haciendo ese cargo de sus menores, ¿no? Y, en ese sentido, va la protección. El nivel de protección inicial que se está pensando es el de, eh, bueno, al margen de esto que os comento, el dar es la misma protección que a una familia numerosa, unas condiciones mucho más ventajosas. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es el, el número de miembros, ¿no? no tengo el texto delante además, pero creo que ya una persona con dos niños sería considerada familia numerosa y de esa manera se les daría al menos esa protección. Esto es lo que os puedo contar ahora mismo de memoria. ¿eh? Ya os digo que estoy recién aterrizado y y, y seguramente Obviamente hay muchas horas cosas que se me escapan. Genial. Eh, bueno, pues eh, mi compañera Silvia eh, casi me ha pisado un poquito la, la pregunta. Yo la quiero lanzar un poco a, a los dos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por eh, vuestras exposiciones. Y sí, quería ir también un poquito por, por el tema de las eh, familias monoparentales que bueno, eh, pese a que aquí en La Rioja pues, está en, en construcción, eh, enlazándolo también con la presentación que ha hecho Gabriela en un primer momento, que mostraba... Bueno, pues que en un principio el, el 50% de las familias monoparentales están en riesgo de pobreza, que cuando son mujeres las que, las que lideran se duplica esa, esa tasa frente a los hombres, tiene un impacto de género bastante, bastante amplio y se, han está, se ha estado eh, hablando bastante también de, de rentas básicas, rentas mínimas, eh, pero sí que es muy interesante pues, las políticas específicas que, que se puedan desarrollar para para pues, eh, apoyar a estas personas y en ese concreto mmm, pues quería preguntarles mmm, relacionado con, con las medidas de de protección que de alguna manera se, se plantean. ¿no? Eh, comentara comentaba ahora Pablo la parte de, de equiparar a, a las familias numerosas, pero bueno, eh, y alguna de las cuestiones un poco más específicas, pero bueno, si podíais ampliar un poquito eh, la perspectiva de apoyo en la cual se está, se está abordando, se está previendo abordar en, en cada territorio. Gracias. Empiezo, eh, me lanzo. No, es, eh, no tengo tampoco un conocimiento exhaustivo ¿no? de, de, de, de esto en concreto, ¿no? pero sí que está en tramitación también en, en el Principado un decreto que regule las familias eh, monoparentales. ¿no? Yo creo que el único obstáculo, creo, para que sea eh, el decreto se denomine monomarentales porque es la RAE, me da la sensación, porque la realidad es que todas ellas, ¿no? como, como indican, bueno pues son mayoritarias. ¿eh? Así es, Paula, totalmente de acuerdo. Bueno, marental lo que pasa es que la RAE tiene mucho, tiene mucho poder, ¿no? Una de las cuestiones a la hora de, de legislar es que mmm, no pasa... Es difícil que pase, que pase el filtro, ¿no? Lamentablemente. Bueno, habrá que ir avanzando en ese, en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque es que refleja la, la, lo que es, es, es la realidad, ¿no? Eh, el perfil mayoritario de, de WECIS, ¿no? De unidades de convivencia en el salud social son familias eh, formadas por eh, madre y, eh, e hijos menores. ¿no? Entonces, eso, eh, por un lado, se tiene en cuenta, ¿no? Eh, porque tienen, eh, se, se va a aprobar ¿no? cuando, cuando entre en vigor la ley de garantía, eh, no, digo, digamos que entra dentro de las medidas de discriminación positiva. ¿no? Eh, lo que hacemos es un módulo básico en función de los miembros de la UECI, pero si, si parte de esos miembros son eh, menores de 25 años, eh, tienen unos complementos, es decir, por cada uno de ellos. ¿no? Ahora mismo tienen un, un, una, un incremento del 5% de la cuantía garantizada, eh, pero lo que, lo que, el paso ¿no? que, se da con, con el que se dará con la nueva ley será un complemento específico para, por, cada, por cada menor. ¿no? Y en paralelo se está tramitando el decreto de familias monomarentales, que va en el sentido eh, también de, de equipararlos ¿no? Las, a los... A, digamos, las, las prestaciones a que tienen derecho las, las familias numerosas. ¿eh? Entonces, eh, ahora mismo está en tramitación, es decir, está redactado, está en fase de informes, pasaba el otro día al Consejo Asesor de, de Bienestar eh, Social y la previsión es que pudiera estar aprobado pues, eh, en el mes de sobre el mes de agosto, ¿no? eh, más o menos. Pero yo creo que ahí, como todas las comunidades autónomas, vamos un poco a la par ¿no? en, en, esta, en esta realidad. ¿no? Estas familias necesitan un, un apoyo específico ¿no? por parte de, de, de las administraciones, ¿no? de la sociedad, es evidente. Muchas gracias. Eh... No veo sí, bueno, añadir un poquito a lo que, a lo que dice Paula, eh, o a lo que he dicho yo antes, mejor dicho, ¿no? Eh, he mencionado el colectivo, el colectivo de personas eh, que se han divorciado y están condenados, obviamente, de las personas que se han quedado vivas, ¿no? Es eh, el otro gran colectivo, pero sí, si no olvidamos tampoco de las mujeres que deciden ser madres en, eh, sin tener pareja, ¿no? Eh, que, eh, bueno, es una, una opción fantástica ¿no? para formar una familia o incluso hombres que decidan adaptar, ¿no? que sería un tema mucho más minoritario. Pero hay también un colectivo importante, las mujeres que deciden y por supuesto que tienen todo el derecho de ser madres eh, sin contar con una pareja ¿no? y también tienen que ser apoyadas, porque que lo acabe, que, que están solas en esa, en esa obra de crianza. No, no porque sea algo decidido, eh, lógicamente vamos a dejar de apoyarnos también muy importante, solo quería añadir eso Muchas gracias Pablo y Paula eh, no veo más preguntas ni más manos entonces como eh, hemos acabado un pelín antes de tiempo eh, vamos a hacer un pequeño receso para la gente que necesite un café, un cigarro eh, o lo que considere conveniente y, y volvemos a las 11.45, que era la hora que estaba prevista, que acabase este panel y empezase la siguiente actividad. Muchas gracias. De nuevo. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Muchas gracias. Eh, bueno, Pablo, nos veremos. Igual presencialmente, no lo sé, porque sí que es verdad que es un poco... ¿eh? Eh, bueno, pues nada, agradecer eh, este, este encuentro. ¿eh? Igualmente, Pablo, sí.